Hola, hola, hola, espero que estéis bien. Voy a hacer como un primer resumen de mi primera partida de Mobile Legends en la Season 21, sí que acaba de empezar hoy, 19 de junio del 2021. Esta es la primera partida que he echado, sí, es un draft. Me han bajado a Epico 5, estaba en Epico 2. Hacía un montón que no, que no jugaba, sí, y he vuelto a jugar hace poquito y, y subía a Epico 2 en, en la última... En, en la última sesión En la última semanita así que, que hubo el eh, Como veis el draft Yo ya hice una Preselección de, de, de Odette Mientras baneaban A, a la gente es que, ¿Quién se suele banear? Pues Hanso eh, Johnson, Tanque eh, mira, Paquito Pues se banean mucho, no lo conozco mucho a Paquito Pero, pero también se banean eh, Quien se banea a Zask eh, El mago, ¿sabes? Mm, son como los, los típicos que se banean Karina también se banea un montón Sí, ahí estaban diciendo Que, que se baneara Karina Entonces, esto es Súper importante, esta parte de la partida Es súper importante Que es eh, la, la selección, ¿sabes? O sea, según lo que eligen tus compañeros ¿Qué vas a elegir tú? ¿Sí? O sea, y ahí estoy estoy contento con el equipo que me tocó porque estaba súper balanceado el, el, el pick que hicimos ¿sí? había dos asesinos un fighter sí que es Balmond eh, esos dos asesinos Natalia y Saber y pues yo Odette que es mago que, que pega un montón y Nana que es un support es mago pero es support también y ayuda muchísimo también porque el, el como el osito ese que pone ahí en medio, eso es súper útil para, para controlar a, a, al, al equipo enemigo sí Entonces pues, pues me gustó mucho el pique Entonces qué pasa, que es muy importante a la hora de elegir tener en cuenta qué eligió tu, tu compañero Es súper importante para poder hacer un buen equipo y, y que esté balanceado bueno, he adelantado un poquito, yo estaba cubriendo la línea del medio porque somos magos ¿sí? el, el mago suele irse para, para el medio para apoyar a, arriba la línea de arriba y abajo Y mientras apoyas a la línea pues, pues me vengo aquí por ejemplo a ayudar a, a matar a la tortuga ¿sí? Que es muy importante, la tortuga porque da un montón de, de, de plata, ¿sí? de, de dinero Entonces es importante apoyar tu línea del medio, apoyar arriba y abajo también, todo lo que puedas y, y si ves que, que están matando tortuga, pues, pues echarle una mano, porque si se mata antes, eh, pues es importante, ¿sí? Un punto clave de la partida, aquí por ejemplo, ya era el 7. Mmm, he visto que Natalia estaba ahí arriba y eh, estaba en problemas. ¿Y qué hago? Pues vengo aquí tiro la, la habilidad esa que lo dejas con, congelado en do, Dodet. Tiro mi ulti, que la ulti do de Dodet es espectacular. Me pego un teleport para que, no me de, para que no me acabara de matar Tigreal y ya me voy para la casa, ¿sí? a recuperarme. Importantísimo la, la ulti de Odette que te, te reduce un montón el daño y encima robas vida. ¿sí? Aquí lo mismo, ping, le, le tiro el, el muñequito ese que va rebotando y aquí estaban los cuatro, pum, ulti de Odette a matarlos a todos y ahí Sune se lo hizo como mal porque se fue para adelante y me dice para atrás. Y lo matamos también, ¿sí? Entonces, la ulti de Odette importantísima porque porque te da una partida. O sea, si no te la cortan, si no te cortan la ulti de Odette, es, es espectacular porque es que hace muchísimo daño la, la ulti de Odette. Y en esos puntos así es cuando ganan la partida realmente. O sea, en, en esos puntos que, que matan a 3 o 4 del tirón, mmm, luego ya avanza rompe Romperé un par de torres, en línea y, y, y te dará la partida ahí. Y aquí, por ejemplo, ya me, me, me estaba retirando, ¿sí? porque ya eh, habíamos apretado por aquella línea y aquí Tigran lo hizo súper bien porque me salió del arbusto, aquí, ¡pum! Me coge, me estunea, entra el otro, me estunea también, ¡pum! y hasta luego. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí Porque Odette es muy buena, pega mucho Pero como te cojan así rápido Te, te destrozan eh, Y aquí pues ya pues Aquí nos dio la partida Importante hacer el Lord Sí, vinimos aquí a hacer el Lord Y en cuanto lo acabamos Ya llegaron ellos aquí Como se pensaban que no nos podían robar el Lord eh, Aquí súper importante Tiro el el, eh, el que engancha de Odette Tiro la ulti de Odette, me, me maté a tres ahí y bueno, luego me mataron, pero no importa. Luego ellos siguieron, mi equipo siguió presionando las líneas y, y, y ganamos la partida. ¿sí? Entonces, eh, Odette, súper importante saber llevarla. Eh, es un muy buen mago, ahí me gusta mucho porque porque ayuda mucho, presiona mucho, limpia líneas. Eh, la ulti es espectacular y hay que tener mucho cuidado cuando la tiras para que no te la corten porque si tiras la ulti, la ulti y te pegan un estuno o algo así eh, te, te, te lo cortan y no haces daño entonces importantísimo cuando tirar la ulti importantísimo también tirar la de en medio que es la que, la que los deja congelados en el sitio antes de tirar la ulti ¿Sí? porque tiras ese, los dejas congelados, tiras la ulti pan, y, y todo el mundo muerto. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en, en otra partida. Hasta luego.